Muchísimas gracias, muchísimas gracias, este, comunidad census, eh, por esta invitación que nos hacen el día de hoy para platicar sobre este tema que el día de hoy, eh, pues es, es importante y es actualizado, eh, por cómo se han venido dando las reformas, esta materia de la parte laboral, y, y es muy curiosa, durante más de 70 años, evidentemente no tuvimos alguna reforma importante eh, de qué hablar, y de repente, cuando se da eh, esta modificación a la Ley Federal del Trabajo y la intención, obviamente, por el gobierno de tener que cambiar las reglas, no solamente en la parte sustantiva, sino también la técnica, pues eh, toca diversos temas, ¿no? Diversos temas que ya teníamos atrasados por ahí en una actualización, precisamente a cómo se venían llevando las relaciones laborales aquí en México. Y uno de ellos es precisamente eh, el que va enfocado hacia la subcontratación o la tercerización de personas. Un tema muy criticado de, de mucho conflicto y que nos ha traído pues también evidentemente muchas eh, muchas situaciones al día de hoy en las empresas en particular. Eh, ¿Cuál va a ser nuestro recorrido? Obviamente para este este tema de cómo realizar los contratos en servicios especializados hacia el REPSE. Pues obviamente vamos a ver algunos aspectos generales que contempla la Ley Federal del Trabajo en cuanto a algunos un, principios que son esenciales en todo tipo de contratos. ¿Por qué también es necesario i, iniciar con esto? Porque los contratos que contempla la reforma, la subcontratación, no solamente van enfocados a los contratos entre las empresas, entre el servicio que se va a prestar, entre aquella empresa que va a tener este servicio tercerizado y la que va a disfrutarlo, sino también van enfocados a los trabajadores que van a estar inmersos en esta nueva modalidad. Entonces, no hay que perder de vista estos principios, eh, obviamente, del trabajo, que son parte esencial de todos los contratos en esta materia, porque al momento de elaborarlos, evidentemente, pues, debemos tomarlos muy en cuenta. También, de la misma manera, <coughs> vamos a tomar algunos aspectos generales de lo que es el análisis del contrato. Y obviamente en materia laboral, pero también en materia civil, eh, su fundamento legal. ¿De dónde vienen los contratos? ¿Qué partes son las esenciales que jurídicamente nosotros debemos tomar en cuenta? Y, consecuentemente, pues también los elementos de validez y existencia de los contratos en sí. <ríe> Al momento de dar el nacimiento a las obligaciones, no solamente de carácter laboral, sino administrativo o de cualquier otra naturaleza, ¿qué elementos nosotros debemos tener eh, en cuenta en este tipo de contratos? Y en lo general, obviamente, que, que nosotros vamos a tocar. De esta manera, entonces, vamos a adentrarnos a lo que es la reforma de la subcontratación. Esta reforma de la subcontratación que, eh, pues, si bien es cierto, ya lo han visto también ustedes en algunos cursos, pues, por lo menos vamos a tomar algunos aspectos generales que son importantes para que nosotros vayamos considerando los contratos. En el transcurso de cómo vayamos desarrollando precisamente esta parte de la reforma, la subcontratación, vamos a ir tomando en cuenta algunos aspectos que vamos a considerar para la elaboración de los contratos, ya teniendo la base, obviamente inicial, de qué son, cómo se manejan y qué aspectos generales se deben con, eh, contemplar, eh, jurídicamente hablando. De esta manera, obviamente vamos a tocar eh, algo de los antecedentes, nada más en lo general, eh, qué es obviamente esta parte del outsourcing o la subcontratación eh, cómo se venía manejando en México y obviamente cuál es el aspecto que ya le da esta parte de la eh, subcontratación 2021 que es el punto esencial eh, que nosotros debemos observar al momento de elaborar los contratos y qué leyes son las que fueron tocadas en lo general qué aspectos importantes también de cada una de ellas porque son los puntos claves que debemos tomar en cuenta no solo dijimos en los contratos que vamos a elaborar con los trabajadores, sino también en esos contratos que vamos a realizar con las empresas a las cuales vamos a prestar este servicio tercerizado. De esta manera vamos a tomar en cuenta también eh, algunos aspectos generales, no vamos a adentrarnos mucho a él, pero sí generales al acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales REPSE, ¿Y esto por qué? Bueno, pues para saber entonces de dónde nace o de dónde sale esta palabra de REPSE. ¿sí? Ya tengo los aspectos eh, esenciales de la reforma, ya tengo obviamente la, la obligación de manejar un registro, pero ¿qué es este REPSE en sí? O sea, ¿por qué se me obliga a final de cuentas a tener que manejar un contrato relacionado con este famoso REPSE? Entonces vamos a tomar algunos aspectos generales por ahí también. Eh, vamos a tocar los servicios y obras especializadas. ¿Qué es lo que podemos considerar como servicio y obra especializado? Y aquí, est esto va a ser el punto clave, básicamente, de nuestros contratos. El poder especificar y, y manejar, obviamente, lo que es el servicio y la obra especializada. No todo es un servicio especializado, no todo también es una obra especializada, pero tampoco todo es un servicio en lo general. A no, no a todos los aspectos eh, que se manejan, obviamente, en las relaciones comerciales, se pueden manejar a través de esta subcontratación. Sin embargo, hay aspectos que, que también las empresas han considerado donde se exigen estos registros REPSE y son eh, pues una total aberración para el tipo de servicio que se está prestando. Vamos a tocar algunos ejemplos que nos puedan diferenciar este tipo de, de situaciones. Obviamente, ya para cerrar, algunas consideraciones importantes. Y recomendaciones respecto al contrato de servicios en particular, ya aquí ya no es el contrato de trabajo, sino el contrato de servicios. Y algunos datos importantes que nos otorga eh, la Secretaría del Trabajo y también eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, ese va a ser más o menos el recorrido que vamos a tomar aquí a lo largo de, de cuatro horas, hasta la una de la tarde. Y recordándoles que vamos a tener eh, un descanso de las 11:30 a las once... 45 también, de acuerdo a las indicaciones que nos eh, otorga Census, ¿no? Como bien lo comentaba eh, la persona que me antecede y que me hizo favor de presentarme, efectivamente en la actualidad eh, yo me desempeño como representante propietario de la Junta eh, Local de Conciliación Arbitraje de la Ciudad de México. Y esto me ha permitido, obviamente, tener el contacto día a día tanto con trabajadores como con patrones en el devenir de sus eh, conflictos laborales, que eh, en esta autoridad obviamente terminan en la suspensión y terminación de las relaciones laborales. Sin embargo, a lo largo de 25 eh, este, años ya eh, profesionales también, pues eh, he tenido bien eh, desempeñarme como representante sindical de trabajadores y de patrones. Eh, ¿Esto por qué lo comento? Porque creo que la materia laboral, a final de cuentas, es una mesa eh, cuadrada en la que debemos entender la forma de pensar, tanto de los trabajadores como de los patrones, así como de las autoridades y también de los sindicatos. Y el poder eh, representar o haber estado en esos cuatro lados de alguna manera nos da una visión un poquito más amplia como para poder entender también cuál es el sentir de la otra parte. Y ahorita en este tema en específico, obviamente, pues, el sentir es de, de preocupación, principalmente hacia las empresas, el cómo se va a realizar todo este tipo de situaciones. Es importante que también lo, de, lo, lo comentemos. Tuvimos un periodo para poder nosotros manejar un registro previo que ahorita vamos a, a señalar, que es un requisito esencial para poder prestar estos servicios en esta modalidad. Evidentemente, ese término ya feneció ya venció, ya los registros no quiere decir que se hayan cerrado, sino simplemente el que estaba realizando operaciones en ese sentido y con estos aspectos pues ya no puede ahorita eh, llevar a cabo el manejo de este registro sin una sanción o ¿no? una multa por parte de la autoridad. El registro al día de hoy se encuentra abierto para aquellas empresas de nueva creación que pretendan llevar a cabo el manejo de sus relaciones a través de esta subcontratación. ¿Sí? Con estas nuevas reglas, como ahorita eh, lo vamos a ver. ¿Qué aspectos generales nosotros debemos tomar en consideración primeramente? En esta parte, por la parte humana, por la parte de los trabajadores. No debemos olvidar, obviamente, que el artículo quinto constitucional nos establece el derecho al trabajo, el derecho al trabajo en lo general, y particularmente nos dice que cualquiera puede dedicarse a lo que sea, siempre y cuando sea una actividad lícita, que no esté prohibida ni por la legislación laboral ni por ninguna otra de normatividad aquí en México. El 123 nos establece también la importancia y las consecuencias de esa relación laboral que establecen las partes, que son todas las prestaciones de trabajo y los derechos mínimos que debe tener todo trabajador y todo patrón. Por lo tanto, esta modalidad de la subcontratación debe respetar de inicio estos dos artículos en particular, el derecho y el acceso al trabajo mismo, así como los derechos mínimos por el simple hecho de ser trabajadores. No es distinto un trabajador en la modalidad de teletrabajo a un trabajador en la modalidad de subcontratación, a un trabajador en la modalidad de presencial o en todo caso con cualquier otra característica o naturaleza o clasificación que le queramos dar. Todos tienen derecho a prestaciones mínimas de alguna manera. Y lo que no debemos olvidar en los contratos que vamos a elaborar con los trabajadores es que el trabajo tiene que manejarse obviamente con estos aspectos de digno y decente. Respetar obviamente la dignidad humana. No puede ser motivo para poder explotar a la persona. Y no debe haber discriminación de ninguna categoría, naturaleza o eh, es, especificidad, obviamente, que se, se pueda manejar, con relación de un trabajador a otro. Ni por origen étnico, género, edad, discapacidad, eh, forma de pensar, religión, opinión, preferencia sexual o cualquier otra circunstancia. Todos los trabajadores son iguales, obviamente, ante la ley. Y esto lo debo respetar yo. No puedo clasificar obviamente un tipo de trabajador a través de esta eh, modalidad de la subcontratación en relación a otro tipo de trabajador que pueda tener un contrato directo con las empresas. El artículo trasero de la ley federal de trabajo también nos establece como principio general en materia de trabajo que el trabajo es un derecho y un deber social, por lo tanto no es artículo de comercio, ya esto va enfocado principalmente que no puedo llevar a cabo ningún tipo de condicionamiento para que el trabajador pueda acceder al mismo. Tampoco puedo llevar a cabo ningún tipo de límite o en su caso de eh, resultado extremo o condición específica para la continuidad de sus trabajos. Por lo tanto, no se puede establecer ningún tipo de condición que implique alguna distinción respecto de un trabajador en relación a otro. Y esto se comenta porque, porque eh, tradicionalmente para nosotros es muy sabido y hasta el día de hoy todavía, que los trabajadores que se encuentran en esta modalidad de subcontratación ¿Sí? son trabajadores que han sido marginados en la prestación de sus servicios de sus derechos, principalmente laborales ¿sí? el, el margen de sus salarios el margen de las prestaciones son trabajadores a los cuales se les han limitado eh, los periodos vacacionales los aguinaldos se les ha explotado precisamente en la jornada laboral con tiempos extraordinarios excesivos y de discriminación obviamente en la prestación del servicio esto no puede ser y es lo primero que debemos tomar en cuenta con relación a los trabajadores cuando yo elaboro un contrato de trabajo, debo respetar los derechos mínimos de todos los trabajadores debo atender al artículo quinto al artículo 123 constitucionales, así como al segundo y tercero de la ley laboral el trabajador tiene ciertos derechos derechos mínimos, base o de ley, que yo debo respetar y que debo otorgarles no por el hecho de que sea un trabajador subcontratado quiere decir que le pueda restringir el salario de manera discrecional, no por el hecho de que sea un trabajador subcontratado, puedo darle una jornada de trabajo excesiva, o no por ello, no tiene derecho a una prima de antigüedad, no tiene derecho a una prima dominical, y no tiene derecho a cualquier otro tipo de prestación. Esto es un, una errónea percepción que nosotros tenemos, y precisamente que trajo como consecuencia este tipo de reforma para prohibir de manera indiscriminada, el manejo de la subcontratación en México. Dentro de los aspectos, eh, de, nos dice Census capacitación, perdón, en el chat, nos va a compartir el material, sí, sí se los va a compartir, eh, en el descanso lo envío al chat de, de censos, para que se los hagan llegar, sin ningún problema, Sie siempre se comparten el material, es, es uno de los aspectos que nos caracteriza precisamente aquí en, en Census capacitación, que ustedes tengan la base y obviamente, pues, también, este, nuestros datos de apoyo por si aún después de concluir eh, el curso, la participación que nosotros tenemos, tienen alguna duda, pues, obviamente, tengamos este contacto para poderlos orientar. Entonces, sí, sí se les va a proporcionar el, el material, no hay ningún problema por esto. Eh, al contrario, es parte, obviamente, de lo que nosotros hacemos eh, en su favor por la participación con la que nos favorecen. y eh, Decíamos entonces, estos aspectos hay eh, que tomarlos en cuenta, primero, esto no me hace un trabajador totalmente distinto, de hecho es un trabajador en una diversa modalidad, así hay que dejarlo bien claro, es un trabajador con todos sus derechos, nada más la forma en la que yo lo contrato es otra forma que me permite la ley totalmente diferente a la que de manera tradicional, obviamente, yo estoy acostumbrado. Para poder elaborar el contrato, pues, obviamente, debo saber lo que es un contrato, ¿sí?, evidentemente, no solo con mis trabajadores, sino también, obviamente, con las personas a las cuales les voy a prestar ese servicio, o con las cuales voy a exigir ese servicio. Entonces, de manera general, para que nosotros eh, tengamos obviamente en cuenta este tipo de situaciones, por lo menos en la parte de los trabajadores, nos dice el artículo 24 que todas las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito, cuando no existan contratos colectivos aplicables, por lo tanto, aquí nos da la primera idea de que si existe un contrato colectivo de trabajo, con este puede ser viable el manejo de las relaciones laborales en una empresa. Esto es correcto. No necesito los contratos individuales si tengo un contrato colectivo, porque hay un principio de derecho que dice que el que puede lo más, puede lo menos, y en cobertura viene a ser lo mismo. El contrato colectivo me protege a todos los trabajadores, por lo tanto, no requiero el contrato individual. Ojo, ¿por qué lo subrayo? Porque esta subcontratación va a traer como consecuencia un programa especial precisamente de revisión a las eh, empresas que lograron tener no solamente su registro, sino que ahora se manejan en esta modalidad. Esta a final de cuentas era uno de los objetivos principales de la autoridad. Hace algunos años tuve la oportunidad de platicar con el director general de Inspección Federal del Trabajo y establecía que el principal problema de la inspección era no poder determinar la subcontratación o la outsourcing dentro de una fuente de empleo y por lo tanto al no poder ubicar de manera esencial quién es la empresa subcontratista, quién la subcontratadora, hasta qué rango en todo caso de trabajadores se llevaba a cabo con este margen o con esta modalidad, pero también el cumplimiento de las obligaciones laborales, es el problema esencial que manejaba la inspección de trabajo. Esta reforma trae como consecuencia ahora, pues, eh, un registro prácticamente eh, muy cerrado para las empresas que se manejen en esta modalidad. El objetivo, reitero, de la autoridad, a final de cuentas, es que sean verificados por lo tanto, una segunda etapa en la que se va a manejar eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a ser a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para revisar que se lleve a cabo no solamente la contratación entre trabajadores con las empresas de manera adecuada, sino también las relaciones que se tienen entre la empresa subcontratista y la que va a subcontratar los servicios de esos trabajadores. Entonces son dos tipos de contratos aquí de los que hay que tener obviamente en cuenta que tenemos que espe eh, poner especial atención al momento de elaborar de los trabajadores y el de la empresa con la que sostengo esa relación tercerista. ¿Okay? La relación laboral pasando a la primera nos establece el artículo 20 puede darse de manera verbal por el simple acuerdo de voluntades o en su caso a través de escrito el artículo 24 nos dice que preferentemente tiene que ser a través de los contratos, es decir, de manera escrita, y debe darse un ejemplar a cada una de las partes firmantes, patrón y trabajador. ¿Por qué se hace énfasis en este artículo 24? Porque la reforma al outsourcing maneja precisamente que se va a dar esta modalidad con los trabajadores pero a través de contratos escritos no se puede manejar la tercerización de trabajadores si no es a través de un contrato escrito de trabajo donde se le den las condiciones en las cuales va a prestar el trabajo y evidentemente el trabajador esté consciente de a qué tiene derecho y también el patrón de lo que tiene que pagar por esa relación entonces forzosamente debe ser por escrito y un punto que hemos olvidado de manera tradicional que un ejemplar autógrafo debe obrar en poder de cada una de las partes, del trabajador y del patrón. Yo no entiendo por qué hasta la fecha muchos de mis clientes, muchos de los patrones que se acercan a una asesoría, me dicen, no tengo la costumbre, ni quiero darlo por protección, una copia del contrato a los trabajadores. Perdón, pero esto es totalmente absurdo. Al contrario establece y deja las reglas claras precisamente de a lo que tiene derecho el trabajador para que el día de mañana no me ande demandando cosas ante la junta de conciliación y arbitraje o ahora tribunales laborales que ni siquiera tienen algo que ver con la relación que estoy estableciendo con él y por lo tanto desde ahí ya está consciente de dónde lo puedo aterrizar entonces es importante que se le dé el contrato de trabajo y que nos firme obviamente de que recibió ese contrato de trabajo porque Ahí. Uno de los aspectos importantes que la autoridad va a verificar es precisamente que los trabajadores cuenten con su copia del contrato individual de trabajo, ¿sí? Y esto se los digo con conocimiento de causa. A final de cuentas, también tuve la oportunidad en alguna ocasión de ser inspector de trabajo y después jefe de la oficina de dictaminación de inspección de trabajo, que es el área que le da seguimiento a todas las diligencias eh, eh, de inspección. Eh, por parte de la autoridad. Esto trajo como consecuencia además de que prácticamente al día de hoy creo todavía soy el único autor en materia de inspección de trabajo en México. Entonces este es el objetivo de la autoridad, ¿eh? revisar el cumplimiento de la norma una vez que ya identificó plenamente a las empresas que llevan a cabo el manejo de la subcontratación en una modalidad distinta y con la cual tradicionalmente se ha llevado a cabo la violación de derechos en materia de trabajo. Para los contratos en general, es importante que nos remitamos al Código Civil para saber que es un convenio, a final de cuentas, celebrado entre dos o más personas, con la finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones. Y cuando estos convenios transfieren obligaciones y derechos, entonces llevan la denominación de contratos, de acuerdo al 1792 y 1793 del Código Civil. Entonces, se transfieren derechos y obligaciones. Ese es el objetivo a final de cuentas del contrato. Voy a crear derechos para una de las partes, pero también obligaciones para con la otra. Y para que esto se dé, obviamente, necesito de ciertos elementos que debo cubrir, como son los elementos de existencia y los elementos de validez. De manera general, para que nosotros nos quede claro, los elementos de existencia son aquellos sin los cuales el acto jurídico no puede existir como tal, es decir, la obligación no nace jurídicamente hablando, no puede ser exigible de una parte hacia otra y mucho menos a través de la vía jurisdiccional, que es obviamente la vía de los juzgados, y los elementos de validez son aquellos que se van a manejar, para que estos obligaciones y derechos tengan efectos de derecho como tal. Puedes hacer una obligación a final de cuentas derivada de un hecho jurídico, que es donde no interviene la voluntad del hombre, donde de alguna manera se puede pronunciar el derecho y puede cubrir alguna responsabilidad para alguna parte si es que es afectada, derivada de ese hecho en particular. Pero, cuando existe la voluntad del hombre, se requiere precisamente que se dé esta parte de los elementos de existencia para que el acto nazca como tal, se produzca la obligación y pueda ser exigible por otra parte. Y además los elementos de validez para que entonces se dé jurídicamente hablando estos efectos. Entonces son dos puntos que nosotros debemos tomar en cuenta en todo tipo de contratos, elementos de existencia y elementos de validez. Los primeros, sin ellos no podemos...